Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Mi gente, el motivo de este video es que días pasado yo hice un video diciendo que todo aquel que dé un gracias, yo le iba a regalar un beat, pero muchos escribieron gracias en los comentarios y no es de esa forma, mi gente. Miren, ustedes miren cómo tienen que hacerlo, mi gente. Tienen que entrar aquí, en esta parte aquí. Miren este símbolo, ¿lo ven? Este símbolo que dice gracias. Ahí ustedes le dan le dan y donan un gracias, ya sea de 3, 4 dólares, 5 dólares, el presupuesto que ustedes puedan pagar. Así, de esa forma yo le voy a entregar el bit. Ustedes dan el gracias, lo envían y me envían el capture a mi Instagram aquí, aquí les dejo mi Instagram. Y de esa forma yo le voy a regalar el bit que ustedes deseen, el bit que ustedes elijan. Así que, mi gente, háganlo de, háganlo de esa forma para que puedan obtener el bit. No en los comentarios. Pueden escribir en los comentarios, claro. Pero para obtener el bit tienen que dar gracias aquí en este símbolo, mi gente. Mírenlo ahí, donde dice gracias. Ahí, mi gente. Específicamente gracias. Un símbolo de corazón con un gracias. Así que ya saben, mi gente. Den el gracias aquí. Envíenlo. Donen 3, 4 dólares, lo que ustedes puedan. Y envíenme un y. Que dieron gracias aquí a mi Instagram. Y de inmediato yo le envío su beat por Gmail. Así que, mi gente, diamante. Hasta la próxima.